Thank <laughs> you. Totalmente, mira, Juanilu. Ah, no. No, no está conectado. O oh, sí. Joaquín, ¿estás conectado? ¿Me estás currando? Ah, estás currando ahora. Vale, yo creo que ahora, ahora sí se oyeron. ¿no? Ah, ah, pues ya está, pues ya somos tío, tres. No porque aparte de que he estado haciendo cosas, tío, el. Sábado después de, me, de estar entrenando y todo eso, el viernes me pegué una caminata. O sea, el viernes no paré de caminar y el sábado no paré de caminar y por la noche tenía la rodilla ¿Sí? dos veces más grande que la otra. No me lo digo. Me las dos rodillas. Mi rodilla derecha estaba el doble de, el doble de grande que mi, mi rodilla izquierda. No veas. Mm. Me he tirado toda esta semana con la rodilla. Es que no... Está o sea que ya no el hombro no que ya son las rodillas ya ahora, ahora me ha dejado de doler el hombro ah ya. Por bien fino, bien no me duele bueno me duele un poquito pero tú sabes ya ese dolor que ya no, no me duele a coger peso ni nada ya no, nunca, pues no. pero tío en la rodilla ahora es la rodilla digo qué hago la leche, tío en bueno, eh, la semana que digo tío perfecto voy a empezar a ir a hacer calistenia a Welling, tío que he visto el parque de calistenia en The Welling, tío y la verdad que lo han puesto guay y nada pero bueno ya ya la semana que viene la rodilla hoy estás esta, peor que yo eh y tú eres más joven sí tío, eh. sí, tío lo lo, el, el, el, lo que tiene parar si tienes, entrenar mucho durante épocas y parar y entrenar y parar y hago daño. Tú como lo vale. no has parado, pues estás mantenido roto todo el tiempo. Claro. Que te duelen las rodillas, bien, pero al mismo nivel siempre. Claro. ¿Qué estabais practicando hoy? Es ¿Esto es de ayer? Este es del miércoles, creo. del miércoles. Ah, vale. que era? ¿El raspado, no? Sí. Ahí explicando el rastado para apoyarte en el hombro Sí Estaban Menos mal que lleva la mascarilla y no le veo las caras que pone cuando me pongo a <ríe> Cuando me pongo a, a hacer sombra, ¿no? Jiu-jitsu de sombra Tío, bueno, jujitsu de sombra tía, Es que eso es lo que yo quiero hacer aquí Sadujitsu y... Que parece una tontería, pero... Es que no, me... Pero, yo creo que se entiende, tío Claro que se entiende. Porque no me ven cuando tú me explicas algo así, me pongo yo... que es, bro? Eh, calistenia es, el, es, es... Es como es hacer pesas, pero en barras. Es hacer barras. Hacer... Dominadas. dominada Hace... ¿Cómo se llama? Que no me sé todo. trabajar, trabajar con tu con el peso de tu cuerpo, ¿vale? Claro. Tanto en el suelo, como colgado, como boca arriba, boca abajo. Exacto. Y me ha gustado. Y me ha gustado más. Yo, tío, yo he estado en el gimnasio toda la vida y no he ido. Y, y la calistenia, que ya me lo dijo un colega mío, pero en ese momento tampoco yo estaba con ganas de hacer ejercicio, pero desde que me puse de que adelgacé, aquí y en la. después del COVID y me puse a hacer ejercicio en la casa con la con la cuarentena, me llamó mucho la atención y. Tío, coño. Que se puede hacer... Puedes coger musculatura haciendo calistenia perfectamente. Y no necesitas ir a gimnasio. Lo único que necesita es. Brasilia en jiu-jitsu y si lo quieres compensar, calistenia en tu momento en día. Y te pones como un toro. ¿Por los cuernos? Totalmente. Y con los huevos, igual de grande. Sí. Bueno... Y José porque es verdad que con las mascarillas tío, con las mascarillas y todo eso José está enfocando bien los entrenamientos, pero yo creo que José tiene ganas ya de que se quiten las mascarillas y poder echar un poco. Poder a hacer un poquito. ahí... Lo que pasa es que las medidas de seguridad las está cumpliendo a tope y en el momento que os quitéis las nos quitemos las mascarillas, vaya a ver lo que suda jitsu Pues sí. Ah, estás ah. ahí con el bigotazo que no veas, tío. Yo también me lo quiero dejar. Barbigote, chaval, barbigote. Barbigote. Barbigote. Tío, no me lo quiero dejar. ¿Eh? Me siento todavía como. Seguro de ti mismo, ¿no? Exacto. Buen bigote hay que tener, hombre. Pues bigote. Me lo quitaré como siempre. Cuando me aburro, me lo quito. Es nuestro maquillaje. Eh. Vamos a hacer? Bueno, ¿y qué, ti? Aparte de las rodillas, ¿ha estudiado algo? Eh, sí, hemos empezado clases y he estudiado un poquito, no mucho. Uh -huh. Y nada. Dentro de dos semanas ya empieza la universidad. La presencial. presencial, ¿no? Sí, he escuchado algo. Ay, en principio vamos a ir solo un día, presencial. Y todavía el profesor no sabe ni cómo va a ser. Así. Se le acabó el rollo, ¿no? <ríe> a los profesores, ¿no? La mayoría eh. de los profesores de universidad eh, están muertos con... A los profesores de universidad, muy pocos profesores de universidad no les gusta ir a la universidad a dar clase, ¿eh? Pero por lo menos es la impresión que yo tengo en derecho y por ejemplo el de Civil 3 dice que es un coñazo las clases online eh, a él le gusta ir a clase. Mm -hmm. ¿y examen nada de momento? Eh, el examen lo tenemos en mayo, a finales de mayo lo tenemos sabe exactamente cuándo pero será yo creo que haciendo así un cálculo lo tendremos para el 24 o el 26 de mayo porque él quiere tenerlo una semana antes de tienes tiempo para estudiar ¿vale? si sí, hombre jamás lo llevo al día asignatura así que tampoco Bien, bien, tío, bien. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Ay, qué sueño tengo, tío! Normal. Normal. No, mañana va un montón de gente. ¿Qué tal está el Dani? Ay, mañana 5 y conmigo 6. Ahora o sea, cuando he dicho un montón de gente, digo más de dos. Vale. Y menos de seis. Claro, ya, obviamente. Que ya, que ya eso, un montón de gente. Ya, uh, ¿Cuánta sí. gente estuvisteis? Un montón de gente. Seis, no, es sí, seis. Oh. Ahí está, qué bueno. El que no te salía, el. No, al principio cuesta todo un pues, movimiento nuevo, raro. Es raro, es un... O sea, raro, en fin. Que no estamos acostumbrados a cargarnos un tío encima. Así, de esa sí, manera. En ¿vale? también. Es más, yo creo que ese, esa, ese raspado lo practiqué yo antes en Berimbolo que en guardia, en media guardia. Claro, porque os en la moda del berinbolo, pues. Sergio, es, es media guardia, no es de la arriba. Ahí no puede entrar en ¿Y si entras en berimbolo al revés o puedes.? Tú te refieres a de la, de la arriba invertida, ¿no? Pero no estamos con eso. Exacto. Estamos con media guardia. No, por eso, por eso. Y te digo que a mí me la enseñaste con el arriba invertido. Sí, pero ahí no cargas a nadie, no cargas peso. Aquí sí te lo no. carga las rodillas. Ahí está explicando algo. Ahí sí, está porque algo. no metes las mano y apoya. Si apoya, ah. no hacemos nada. Si apoya la mano en el suelo, no... esa mano, la mano de Daniel, la tengo que tener dentro sí. para, que, ¿no? para que no la apoye. Si la apoya, no, no hacemos nada. Y el pie igual, como ah, apoyar el pie. En verdad, lo que le estás dando es la vuelta para pa el lado, ya está. Y tú te subes encima. Sí. Más que darle. colgártelo a ti, creo que lo vas a invertir para allá. O sea, lo raspas para. por encima de la cabeza, sobre el hombro. Exacto. Exacto. en vez de por encima de la cabeza, por eh, el hombro. Y sí, siempre, si no nos partimos las cervicales. ¿Eh? A Eduardo que le costaba más porque claro, con por la diferencia, él tenía que entrenar con Juanqui y con Daniel <ríe> Son 115 kilos <ríe> De Daniel encima, ¿sabes? Cuidado, cuidado cabeza. ¿eh? Cuidado, cuidado, ¿eh? El hombro, el hombro, importante, sobre el hombro ¿Qué, sobre el hombre? ¿Qué va, hombre? Estás buscando tu peso, ya está. Nada más. Eres delgado de alma. Pues seguro que has perdido un poco de peso, eh. Aquí, seguro que has perdido un poco de peso. Ahora viene el verano. A beber cerveza diario, ¿no? Has perdido mucho, ¿no? A beber cerveza diaria, tía. Eh... esto como todo el momento que sale una vez sale ya siempre ya hasta que sale puedes repetir repetir repetir repetir no tiene ningún secreto en nada todo es repetir tuvieras cuántas veces me repito a mí mismo algunos artículos para que se me queden a después nada después a los dos meses los olvido completamente tío tú sabes lo que hacía yo tío cuando estudiaba me, gra me grababa yo Hablando, leyendo mis esquemas, tío, y luego me los dejaba durmiendo, tío, me ponía los cascos sí, sí. Te lo juro, el eh, y total Pero, tío, lo repetía perfectamente Yo nunca he estudiado sentado, siempre de pie, ¿no? Sí. Recitaba, tío, <ríe> así yo toda mi vida, ¿sabes? Recitar, sí es, Todo, andando, para arriba, y para abajo Me pegaba unas caminatas, tío, las madrugadas Pues yo estaba siempre en la última noche <ríe> Antes del examen Pues pasaba toda la madrugada andando, para arriba, para abajo Así, City estudiaba yo. Son es buen, motivo, es un buen Hasta el code, ¿vale? Después ya eh, Informática no se puede hacer eso, <risa> ¿Sabes? Nada para memorizar nada. Así que... Informática no, es no, práctica. Práctica, no. práctica, práctica, práctica. Memoriza a base de practicarlo. ¿no? Hay muchas matemáticas, hay mucha. Matemática, hay mucha... Matemática. Hay luchas matemáticas Lo que la clase está en dos partes No sé por qué, me, me ha grabado archivo archivos El móvil, supongo que se habrá pasado De, oh. de, de, de tamaño, ¿no? Y me ha hecho otro Está inclinada para un lado, tío Eso siempre No sé, siempre, tío, está torcida, pero vale Es que estaba el móvil confiso, tío, en los palos. A ver. Ofe. En este fin de semana me voy a ir a mi.. A, voy a ir a la casa de mi padre. Que por ahí mi padre tenía un mini. Un mini qué. Dice que su despacho tenía un mini. Un mini. Trípode. Trípode. Un mini trípode para enganchar. No, pero si. Si Daira me ha dejado su trípode, lo que no tengo es para poner el móvil. ¿Entiendes? Me falta el soporte, Le voy a pedir a los chinos Te claro, te digo no? Sí, vale, vale, vale. Yo yo. Lo que pasa es que eso tarda en llegar vale, ya tarde. Pues cuando llegue ya está Porque para la cámara sí, pero cámara no... Es que si, si grabo con la cámara, tío, me muero luego tío, Saca tarjeta de memoria, mete tarjeta de memoria, me muevo y acabo antes y sí, ahora hay unas cámaras hay unas cámaras que te, que te conectan directamente con Twitch y puedes grabar y poner el directo directamente Sí, pero para eso hay que tener ADSL en la Academia Cierto, cierto Ya no lo pondrá Juanqui cuando se pueda Cierto Ahora, precio O si tienes una... si tienes Movistar yo no, yo, yo en el móvil tengo lowy creo. lowy ¿no? Sí. Okay, en Movistar están hasta los datos ilimitados en el móvil. Oh, yeah. Yo no sé los que tengo, pero yo no los gasto. Cuando me quedo en la academia de dormir, sí. Pero me quedo nada, 20 minutos veo cualquier cosa y me quedo frito. frito. ¿No? no era como en el confinamiento, estaba ahí los días. Se me rompió el móvil. ¿Sí? cabrón encima del confinamiento tío si tienes el nodo cerca de Yastel es muy bueno creo que Yastel alquila las líneas telefónicas toda la infraestructura de telefónica creo yo por lo menos cuando instalaba DSL con tele2 tío ya vi tu tele2 yo estuve dos años instalando y toda la infraestructura no la podía telefónica antes que antes que que ir yo tenía que ir un técnico de Telefónica a ponerle un PTR uh -huh. tío para llevarle la línea hasta un punto de la casa y yo lo hacía la instalación interior ah vale sí por eso lo de las líneas telefónicas que tiene la... todo vale el rollo de que era pública sabes sí sí bueno. lo pusimos en todo vaya no. la línea la línea de te... la línea de fibra de España es una envidia en Europa ¿eh? La mayoría de las cosas en España son envidia en Europa. Lo ¿no? que pasa es que más cara, vale. Más impuestos la ¿no? Pero las cosas que hemos hecho públicas buenas están bien hechas. Si <risa> sí te ve tu jefe, ¿no? Yo voy a esperar a que Tesla mande sus SpaceX mande sus satélites, tío. Y ya contrataremos nuevo internet con ellos, ¿no? A ver, que ya el peso está loco. No, es el de Amazon, tío, ese. Ah, es el de Amazon. Eh. ¿Cómo, cómo el un Max. De... El un Max. Ah, vale. Ese también está loco, Max. Que ese es un máquina ese tío, está adelantado su tiempo. La cabeza que tiene un coco, tío, todo lo que toca, eh. Se hace de oro. Es un máquina. Ahora mismo es el más rico del planeta. En el confinamiento fue el Jeff Bezos de Amazon, porque todo el mundo no tenía otra casa que hacer que comprar en Amazon. Sí, Pero no, ahora... Es no. Un yeah. ¿Sí? Te cuidas y te escuchas que, que esto Twitch es de, de Amazon. ¿Tú sabes? si me cierran a mi el canal ahora. ¿Qué pasa con tu rollo? Pues verdad, no puedo sí. decir, ¿Es verdad? ¿Sí? Jeff Bezos no es un máquina. Eh? Un máquina, es que sí. No, mejor. Es oh. no mejor, un visionario. visionario. No nos hacemos responsables de la opinión de los invitados. ¿eh? Se <risa> Oh, has visto. ¿Te han mandado las nuevas normas de Twitch? Sí, pero yo no me he leído todo eso antes tío. Bueno, pues, pues tienen tela, eh. Pero yo creo que es porque ah, las se tías se pasan un montón Las tías que se pasan un montón Yo no he visto... Yo pero, creo que hay dos, sí, sí. dos que no salgan en sujetador a hacer directos Dos <risa> Las demás están todos en sujetador, tío bueno, ¿Sabes? Eso sí, eso es, una cosa de, eso es una cosa de Twitch que no la entiendo Pero no sí. es eso Es que ahora te pueden denunciar comportamientos fuera de Twitch Que tengan que ver con Twitch Sí, algo no, así no Sí, no, sí no, no, si tienen que ver con Twitch sí, aunque sean de fuera de Twitch Si por ejemplo tú hablas de Twitch en cualquier sitio Tienes un canal de Twitch hablando de YouTube de Twitch Twitch te puede sancionar ¿Vale? O, o que o tú, tú subas un visitar, directo, general, claro o, está, o tienes un vídeo en YouTube con comportamiento que te que, que sea malo O, sea, o una empresa como una empresa Tú imagínate, que tú tienes una empresa de trabajo Y tú vas con tu camiseta de trabajo y hace cualquier barbaridad Pues la empresa te va a sancionar porque vas con uniforme de trabajo, pues ya está. Pues lo mismo, eh. A ver, a ver en dónde deriva todo eso. Porque. Después de todas maneras, después todo el mundo pechuga y cumple, ¿sabes? ¿no? Que... Ahí se ha quedado Eduardo. <risas> Colgado. <risas> Ay. Y esta. Es que claro, cuando tú te pones así, eh, los veo yo ahí con sus caras y mirándolo. Piéndole, ay, ay, así de fácil, así de fácil. Lo han mantenido ahí como 30 segunditos para explicarle la técnica. <ríe> está todo el mundo. Ok, ok. Ahora es mi turno. Ay. <ríe> y tú has subido algo, ¿no? Estos días. Yo que. Va. Te vi conectado otro día, pero creo que estabas viendo algo. Estabas siguiendo algo. Ahí, ahí, lo has dado bien, Juanque. Okay. Es que estoy ahí con el Final Fantasy VII. Viciado tal, ¿no? No si me lo quiero pasar. <risa> <Esa> <risa> es la única... <risa> la única vez que te sale. Joaquín, si sí, estaría ahí el otro día te veía te veía hacer específico y, y hasta te salían los triángulos y todo estás ahí mejorando un montón exacto poco a poco con constancia, poco a poco. Ahora, Dani, me pone. Eso, eso es he visto <risa> en el Instagram. Has tenido muchas gracias en el Instagram. Ahora lo veré, ahora lo veré. el Dani está fuerte, ¿eh? El Dani está fuerte, fuerte, fuerte. Oye, ¿qué pasa con la mascarilla en la playa? ¿La han, ¿Han quitado ya la normativa esa, tío? Sí, la, la han... Claro. ¿Pero está ya quitada de, de, de, de, de, de, o todavía no? Eh, yo creo que no. Yo creo que la han quitado al final. Los ¿Sí? expertos han dicho... Sí, porque los expertos han dicho... Mira, que al final no... Que al final... Que al final no va a hacer falta estar con mascarilla... Si está... A 40 grados, ¿no? Yeah. Quieto. Está como el año pasado, vaya Sí, pero como lo publicaron en el BOE, tío Y ahora supongo que tendrán que volver a, a, a... cambiarlo, ¿no? En el BOE también, ¿no? Porque si... ¿no? Yo que sé, que, que modificar digo, esa normativa, ya está, gastando, la modificarán. ¿no? Están gastando dinero para... Porque, que, que... Primero ponen unas normas, primero, que no son... Que son jurídicamente inviables Inviables totalmente. ¿Por qué? Oh. Porque el 9 de mayo acaba el, el, el, estado el estado de alarma. Entonces ya las normativas que pongan sanitarias tienen que ser muy específicas y que no vulneren ningún derecho. Fundamental. De momento el toque de el toque de queda lo quitan, ¿no? esto es lo primero que cae. Y la movilidad sin estado de alarma no pueden... ¿no? No, no, es que ni... A ver, lo, de, lo el toque de queda lo pueden seguir poniendo porque al fin en cuenta el toque de queda... No, tú puedes cerrar... El, el ayuntamiento te puede cerrar a ti local a la hora que le salga de las narices, sí, sí, pero que no que te que pueden, que pueden que cerrar. Un toque de queda, no, eso, eso, un toque eso, de queda eso, queda eso corresponde... Tú como ciudadano, como estamos haciendo ahora, lo estamos cumpliendo. No, pueden poner una... ¿cómo se dice? Una... Consejo de decir, venga, ahí lo me a las ocho y media el que quieras, ¿no? a las Exacto, diez. Pero no puedes, no puedes. No puedes. Que lo que hay ahora que esto que te queda también lo, lo estamos cumpliendo porque lo estamos cumpliendo. No, hombre, la... si no te multan, tío. Pero que las multas, las Pero... multas las y, y no llegan a nada, ya lo han dicho. Sí que lo han dicho todos los juristas y todos los jueces. Que hay multas que lleguen de esas si las recurres por vulneración Uy, no me hablame de multas. Libremente. Hoy, hoy a la vuelta de Bele, tío, iba hablando solo y no me no he, no he echado cuenta de radar, tío, de que había. De radar de la gasolina, te lo juro, tío. Mira que voy todos los días con, con el rollo, tío. No tengo un duro pendiente de la gasolina, pendiente de los radares. Pues no he echado cuenta, tío. Cuando miré por el espejo, iba detrás de otro. es que no sé si, si he pasado 80 o he pasado y luego me he puesto 80. El caso es que yo iba a 80 cuando lo vi. Me di cuenta y iba a 80. Pero ya no sé, ¿sabes? <ríe> no me lo creo, tío. Si no, como... Diez me... Nada, eso, eso es un momento que te pone toda la sola. pensar y está conduciendo automático, tío, y mira que, que todos tú los tú... días pasa. el lado izquierdo, en el lado derecho. No, no, en la, no. la derecha. La de... Si voy a 80 por no gastar gasolina, voy en quinta 80, tío. Yo, ¿Sabes qué? Yo me acostumbré a conducir... Pone a 100... A 100, pone 80, 80 Pone a 120, a 120 No, pero es así, Los tramos y, y, y, el, y conduzco en el lado derecho Y me da igual Y no, no, no se me va ¿Por qué? Porque Realmente lo hacía también por el consumo, que no me gusta, primero pues no me gusta conducir rápido. Pero si yo voy súper pendiente, tío, pero así el momento que me ha pillado justo, ese momento que estaba yo hablando conmigo mismo, tío, ahí súper <ríe> pues, Insimismado si no reducir, tío. Si tú no tuviste que reducir cuando te diste cuenta, seguramente iba a 80, tío. Espero, espero. Ahora sabe. y si vas en la parte derecha detrás de un coche un coche delante tuya iría a otro. no, pero como voy tan despacito, pues los coches todos me adelantan, o sea, cuando yo me encontré el coche no sé si me lo encontré antes de radar o después ¿sabes? pero bueno tío, pues me ahorro un litro de gasolina nunca había jabeles, tío ¿he hecho cuenta hoy? tiempo relativo son 10 minutos más o menos sí, por ahí, por ahí hecho a cuenta me salía el viaje a ocho euros y medio conduciendo con el coche vivo, un coche normal vaya y ahora que llevo una marcha más alta de la cuenta o sea que el coche va voy en quinta ochenta ya te digo pues tío un litro me ahorro en 90 kilómetros un, un litro es que un litro, uh -huh. son un montón de litros al final de mes uh -huh. Pues sí, tío, un litro que viaje y doy siete viajes a la semana. ¿eh? Pues me voy a ahorrar 50 pavos, por lo menos. Los 50 pagos de la multa, ¿vale? <risa> Dios mío. Ay, no me lo creo. Me voy a tener que poner un cartel o algo, tío, porque es que me, me meto, tío, me pongo a pensar y es que no veo nada. Ni veo, ni oigo, ni nada, tío. Normal, tío. Y además, como los que os acostumbráis a conducir rápido, después. Pues este pues trabajo con Pues sí, el problema es que no sé si iba a 85, José Si es que no lo sé, como no miré Lo vi ya cuando había pasado No, sabía a qué velocidad, no sé a qué velocidad iba, tío Si iba más, iba menos ¿Pero era de aquí a Vélez o de Vélez aquí? No, el del palo no, el cuesta abajo del palo no, porque de, como no te das cuenta, el del palo lo pasa a 120, Ay, vaya, porque el cuesta abajo, el, ¿sabes? El que Exactamente, tío Ay, yo creo, si ibas en el lado derecho, ese es muy difícil que te lo pille Pero si es que en verano me multaron, 80, en 86 iba, tío, me multaron, que lo subí a Instagram, tío, cuando me llegó la multa que venía de casa de mi hermano 86, tío, tengo la foto ahí, vaya 50 pavos 100 pavos, se lo pagaba pronto 50, pero vaya y mira que yo estoy pendiente, tío, mira, hoy es que me... cuando yo miro mirado por el espejo, cuando yo miro mirado por el espejo y he visto el radar, digo, seré tonto tío, no puede ser si es que hay uno y lo sé y voy pensando todo el camino en el radar tío. desde que salgo, estoy pensando en el radar pues nada, en esto, tío, que han sido, nada Dos minutos pensando en mis cosas, tío <ríe> oh. Pero bueno, vamos a cruzar los dedos Y ya está A mí es que me multan mucho, no sé por qué, tío 200 pavos me multaron una vez por aparcar donde fila en el Mercadona, tío Me grabó el coche sí, eh. multan, multan a mucha gente, eh, un montón 200 pavos ¿Cuánto se recauda en multa en España? Dios me... pero bueno 374 mil no, perdón, 374 espérate, no se le... 374 millones de euros en 2000 19 Qué bien lo llevan Qué bien lo llevan ajustado, ¿eh? Lo llevan muy bien ajustadito estas cosas, ¿eh? Lo, lo demás no saben, ¿no? Lo demás es que aproximado, ¿no? Pero el, diner, el dinerito Sí lo llevan, ¿eh? Ha ah, hecho la declaración, tío, ¿me devuelven 49 euros? ¡Ole! ole. 49 para, eh. para la multa! <risa> <¿también>? <risa> una declaración la debería de hacer pero, No ¿Qué? Un semáforo, no, tú le has pagado la cena a esta gente Un semáforo los pagará con otro impuesto <risas> Las multas son para lo que son vaya. No. Yo no llego... Las este multas año. son para pagar drones Este año no he, ganado, no he llegado ni a 5.000 euros ¿Y el... de ingresos, ¿no? Pardon. De ingresos legales ¿no? <risas> legales, ¿no? Legales, ¿no? Legales, ¿vale? pues... Ilegales tengo ahí el yate, ¿vale? Claro, igual que yo. Tengo ahí en el campo un ¿no? es me he hecho, ¿no? Ah. <risa> oh. No, no. Eh. Ni me cago, en puta vida. Pues bueno, ahí, menos de una piedra. Bueno, sí, sí. es que. No nos vamos a poner nerviosos. El verano ya llega aquí, esperemos que aunque sea en eh, eh, lo, lo bueno y, y lo bueno es que solo tenía un pagador de un año a otro, o sea que tampoco tengo que hacer la declaración porque tenía dos pagadores, porque en abril empecé me empecé empecé el paro, o sea que me empezaron a pagar el paro en abril, el desempleo, ¿no? Porque parado no el ha estado, desempleo. ¿no? Ha estado desempleado, ¿no? Desempleado. Sí, yeah. o sea, bueno, no sé si lo que estoy ahora es en paro o desempleado. No sé qué terminología. Hablando del desempleo. ¿eh? Desempleo, desempleado. Porque parado no estamos. Es la prestación de desempleo. lo que me he pagado para que me paguen después, ¿no? Sí, pero no pero más yo más creo más. Que, la, que la prestación de desempleo no te no te retiene nada. ¿Sabes? Sí, sí, me retienen. ¿no? ¿Te retienen por el desempleo? 24 euros. Toma. Bien, bien. bien. 24 euros para la seguridad social y eso. No está mal. Nah, pero ya el año que viene... Ya el año que viene sí haré el IRPF. Uh -huh. Uh -huh. Yo he tenido que hacerlo como casado todavía. Claro. Pues yo todavía no tengo el papel, tío. No puedo ni, ni pedir el cheque ese para los niños, ni nadie, no puedo hacer nada. Todavía. ¿Plan? Que las cosas de palacio van despacio. Mm. Pero bueno... ¿Y qué? ¿Va a venir mañana entonces? ¿No te duelen mucho las rodillas? Tío, creo que voy a dejar ya y ya el lunes ya voy. ¿Sí? Bien. Sí, tío, porque no quiero ir mañana, que no me duela un poco emocionarme y otra vez tener la rodilla... ¿Te has puesto hielo? Ya te digo. ¿Hielo? ¿Hielo te has puesto? Sí, sí, me he puesto toda la semana hielo. Y cuando voy a caminar a la calle y he vuelto, hielo. ¿Está todo ¿Te has tomado algún no... ¿Algún antiinflamatorio? ¿Te has tomado? Mm, sí, pero mi el mi de mi los mi niños? Día, el, ¿El de los niños o el de el mío? Antes llegará. Tampoco voy a necesitar tanto. Era reposo, sí que reposo. Si, mm. si hubiese ido a entrenar, tendría la rodilla todavía hincha. Reposo, si sí, es que cuando me pasa lo de la rodilla, es reposo ya cuando se me quita, ya no me vuelve a pasar hasta en unos meses mm. Reposo, es que me la he sobrecargado y ya está. Mm. está falto de potasio Oye, sí No comes tu plátano, ¿no? Me compré ayer, hoy, he tomado esta mañana una tostadita de, bueno, dos tostadas de, con crema de cacahuete y plata. Hombre, es que eres americano, ¿cómo no vas a comer crema de cacahuete, tío? ¿En serio? No, no, no, no eso es, speed. ¿Es eh? speed. ¿En serio? Yo no lo he probado, nunca, jamás, tío. Crema de cacahuete es super fitness, ¿En serio? ¿no? Yo pensaba que era siempre en plan, para los gordos eso, okay. ¿no? ¿No? Es que, que o, o la toma super fitness, la tomas para fitness o, o es super gordo, es que, que eso es proteína pura y dura ¿Proteína o hidratos de carbono? O, o grasa pura y dura tiene ah. un valor energético lo que, potente Lo que pasa es que es sano porque 100% si, por si crema de cacahuete mm. ¿Y qué vas a cenar tío? qué vas a cenar? Creo que pescado pescadito tío? ¿Y puré de patata? ¿Tú te vas a cenar? ¿Te quedas ahí? ¿O te vuelves para...? Para pa el norte ¿Me aquí? Te, norte. ¿Te quedas ahí hoy? Sí, hasta las 5 que me vaya Yo me comí un tomate como todas las noches Bueno, yo me comí un plátano Hoy me voy a comer un tomate Con atún, tío, picadillo Aceite Uno o dos o tres, depende del nombre que tenga yo te tengo que pasar el el este de Tugutu go oh, to go que lo voy a pasar ahora antes de que se me olvide Tugutu go to go vale sí, sí, sí. mándamelo por whatsapp y bien. qué era lo otro bla blacar y lo otro es bla blacar vale lo tengo que mirar también Pero te tienes que bajar lo de bla blacar Ah, que a lo mejor solo cobras un euro, dos euros para llevar a alguien o, trae, o llevarlo. Porque... ¿Un euro? Por un euro no me yo nadie el coche, tío. Euro, ¿No? ¿Anda ya. ¿Cuánto vas a cobrar? Pero yo que sé, tío. A mi, si a mí el viaje me cuesta siete pavos, si voy a ochenta. Pero tienes que ponerlo más barato que el autobús. Sí, pero tú estás en treinta minutos, en Málaga. El autobús va a tardar hora y media, ¿no? Por lo menos, ¿no? No sé, es que lo de Blanca no lo sé cómo va, vale, eh... Qué va, tío, ver. y ahora con la pandemia y todo, qué va, tío. Es que... Vamos son, a aguantar... Son muchas cosas que te echan para atrás. Vamos a aguantar... ¿Cuántos son? Tres meses, ¿no? Vamos a aguantar los tres meses. Bueno, ya menos, ¿no? Ya es menos. No, porque por lo visto el chaval quiere que le haga las vacaciones también Ah, ¿sí? Uh -huh. así que lo no sé porque esto mismo en Málaga, pues perfecto tío madrugones, pero no me afecta en nada sí, tío. bueno, nada más que lo de los niños pero si es Málaga, en Málaga me busco yo la vida tío y me voy en autobús o, o me cobro motillo o cualquier cosa tío ya puedo llevar a mis padres y a los niños pero en Vélez tío ¿Cómo te puedo compartir? No hay una manera de compartir. ¿Aplicaciones? Claro. ¿La ¿Aplicación? Sí, tío, dale. Creo que está abajo. Abajo de las de la fotos. Sí, tío, pero normalmente la aplicación te decía compartir aplicación. Ah, recomienda eso. Esta clase es larga, ¿no? 45 minutos lleva y faltan 27. 27 será. 20 minutos será.. La.. el específico. Una hora y cuarto va a durar este vídeo, ¿no? Aunque luego hay otro trocito, lo que no sé qué dura el otro trozo. Otro archivo. A lo mejor dura. Hombre, ma, nos, nuestra clase dura una hora y media, ¿no? Ponle una hora y cuarenta entre que sí que, que no. ¿No? Sí, supongo. Aplicación? ¿Cómo es posible que tenga tan poco así? Uh. En cambio de ahí está. Vale, ya la tengo. Mm -hmm. Tu go, salga comida a tu alrededor, ¿no? Sí, salvada. Vale, pues yo le echar un vistacillo, tío. Yo lo utilizo mucho para el pan. ¿Para el ¿vale? pan? Pero en el pan sí que necesitas congelarlo. ¿eh? Por ejemplo, hay... no sé, cinco sitios que yo haya probado. Calle... ¿El Pollo de San Juan lo conoces? Pollo, ¿Pollo de San Juan? ¿Pollo San Juan? Sí, no. el asador de Pollo San Juan. No. Mítico en Málaga. Pues por ejemplo, por cuatro euros, pues me pillé, no sé, tres empanadillas, dos filetes de, de pollo empanado, seis... Pero ya hecho, ¿no? ¿Te refieres, no? Está... Hecho, ¿no? Ya frito y todo, ¿no? Ya frito y todo, claro. ¿De que se va a poner malo? Entonces te lo dan. Mm. Oh, guay, tío. Pongo el enlace de la aplicación en, en, en, el, en el directo, tío. ¿Puede o no? Eso ya es más difícil. ¿Tienes telegram abierto? ¿En el PC? No tiene todo No, el... no tengo Telegram. ¿En el PC no tiene? No, lo tengo en. ¿Cómo ve las películas, tío? ¿En el móvil? Qué mal. No, no, en el móvil no. ¿Y los juegos cómo te los descargas? Eh, miro el enlace y me lo pongo en, eh, en internet. te oh, lo copio el enlace? Eh, pero, sí, lo envío a WhatsApp y me lo copio en. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Lo, co lo he copiado, me lo mando a mi Telegram. Me lo mando a mi Telegram y del Telegram lo paso. En, lo voy a poner yo. En el twist? yo lo pongo, yo lo pongo. Me lo mando pero yo. Pero si yo ya lo pongo, este. Ah, eso es, ¿eh? pues eso decía yo, tío. Eso es lo que hago, todos los enlaces me los mandan, yo me los envío a una conversación que tengo yo privada en, en, en WhatsApp y me los meto en el ordenador. Pues un minutito, Sergio, que me están llamando mis niños. Venga. Y yo aquí entretengo a la gente, venga. Así es, en Jujiitsu en Twitch. Ahí estamos. la deportiva. Qué poco le gusta a la gente el deporte, ¿eh? Si esto fuera videojuego seguro que estaría todo el mundo aquí enganchado. Hombre, ya. No, porque ya va a ser la cena ya mismo. Pero bueno, la semana que viene voy a. Después de los streams de esto, me voy a poner yo a streamear. Voy a jugar a este juego. Voy a streamear este juego, que además es de. de aquí, de, de Amazon. Así que. de los que han dado. de los que dieron gratis. Y voy a streamear este juego. Todas las. Todos los días después del este me lo voy a streamear. Bueno, tío, es muy tarde, no sé qué hacen despierto todavía, tío. Me lo he llamado antes y no me ha cogido. Y me ha devuelto lo a la llamada ahora de la capa. Pues bueno, tío, ¿qué tal? Pues eso, que he dicho, que voy a voy a streamear este juego. El. Voy a streamear dos juegos de Amazon que me lo regalaron. Sí. Uno se, uno se llama Blast Blast Tepes me gusta ese juego Blast famous, famous. y otro el de Ad Light Director que es de zombie, español los dos son españoles mm. muy mm. especial la plataforma de Amazon Games. bueno, pues a ver, si, a ver si subimos el de boxeo, tío lo corro yo aquí y lo, lo subes tú en tu canal y te dejo cao ahí delante de toda España. <risa> de toda España. ¿Eh? ¿O no? Eh, ¿Eh? Eso sí, y, y con el parse se conecta cualquiera. Os conectáis los que queráis. Como hacemos, hacemos Sergio y yo. Que eso que digo, que la semana que viene lo voy a streamear después de los streams de clase que hagamos. Y pongo a streamearlo ya un rato. Bien, bien. bien. El, el juego de boceo está chup, super, chup. El juego de es, es la hostia tío. Y ahora van a sacar uno nuevo Por fin Pero creo que va a ser para PC Este también tiene que estar guay Este está súper guay, tío Porque el de Play 3 no me deja hacer nada nada más que correr el juego Con el emulador Ya está el específico, ¿no? Sí Creo que uh -huh. sí Vale Tiene Dani y... Juanqui pues sí, el juego es una pasada Creo que te dejé cao, ¿no, Sergio? Te dejé cao con todos ah, los pesos caos, con, En todos los pesos En todos los pesos, ¿no? Te juro que yo que creo Que, que, que porque a mí me da Cuando yo tecleaba las claro, cosas Claro, que tiene lag, ¿no? Nah. Sí, sí. La reacción de los botones, eh, los microsegundos que pasan desde que yo aprieto un botón y a que reacciones no eran los mismos. Entonces, sé, a ah, condescentar totalmente, con <risa> no condescentar, pero bueno, ya está. Vamos a ver cómo inventar, qué inventamos la próxima vez. Eh. ¿Ya vimos terminar la jornada, Joaquín? ¿Te queda media hora? No, Hoy no, termina a las nueve, ¿no? A las diez. ¿A las nueve termina? Oh, a las diez, a las diez, ¿no? Si una llamada a las nueve y media para que te vendan algo... Hombre, a mí no me llamen. A mí que no me llamen. No, a las nueve, ¿ves? Claro. A las nueve, ¿no? ¿Cómo me a llamar a las diez ¿no? ¿no? de la noche, tío. Mira. Te llaman aquí a ti a la las 10 de la noche. Hoy La guardia mariposa ahí del. Descalificado. ¿Por qué? Porque ha cruzado el piéntero. Ah, vale, descalificado, sí. El. El Edu, ¿no? Sí. ¿Pero lo tenía por detrás? ¿Cómo? Sí, ha cruzado el piéntero de la cintura. Cuando Juan que tenía desde atrás de la pierna, ¿no? Sí, tenía el pie agarrado y ha cruzado el, el, el pie el mismo. Juanqui iba montada y él ha cruzado el pie para que no montara. Una cosa un movimiento natural, pero que ilegal. el combate el combate el, el específico ahí muy bien abrazado oh qué, sal, qué movimiento de cadera eh da, oh la nieta la lista con ganas ¿eh? <ríe> <risa> El aliento con ganas, contra. Tío, recomienda una peli o algo, tío. O una serie que no sea El Soldado de Invierno. El alcohol. ¿no? ¿He visto el primer episodio? No me ha dicho mucho. De sí, yo he visto, yo vi las dos temp las dos primeras hace un montón de tiempo ya. Pues tío, está la tercera. Así la busco. Vi el último capítulo de Walking Dead de Negan. ¿Has visto titans? titans? ¿Titans? No Pues... Tío, es que echan el club Disney y echan los dibujos a toda hora con los niños y estoy harto de... de Titans Eso son, ¿no? Lo mismo, ¿no? Oh, la, la serie de Titans está muy chula, la ¿Sí? de Netflix, ¿eh? Está súper chula mm. Es de personas reales, o sea Hay una de dibujos que es como si fuese la Liga de la Justicia, ¿no? ¿No es? ¿Se llama Titan"? Titans? No, pero es, es un tío con, con bigote ¿No? Que va vestido de blanco como si fuera Superman Pero de blanco No lo he visto tampoco, por si sí lo, lo, lo habías visto tú ¿En qué, ¿En Amazon Prime ahora? No, en Netflix eh, No, no, no, no, no, no la he visto Eh... Después, ah, hay una serie de documentales que también está muy chulo De Marvel, ¿no? De Marvel De Marvel no ¿No? Ver? Okay. La serie de documentales es la edad de oro de los samuráis Ah, me lo dijiste, sí Me lo está muy dijiste chula, eh. Por si la quieres ver o oh, el reino de los piratas también está muy chulo el reino perdido de los piratas, también está muy chulo El reino perdido de los piratas Ay, qué me mando un huesillo ahora Y tío, de serie O alguna peli Que haya visto Espérate, que estoy aquí viendo es que peli Que te las veas... Que hayan puesto así medio no. nueva La de Sherlock Holmes la has visto, ¿no? He visto las películas Y sí, he visto la, de, la la antigua cuando eran perros, ¿no? Y la serie de, la <ríe> serie de Sherlock te... Holmes ¿La cuando eran perros, dibujitos no, no, no La, la de la de, la de de Netflix Hay una serie de Netflix de Sherlock Holmes Que son, la primera temporada son tres capítulos Cada no. uno de una hora Y la serie de mm. Sí. No lo he viste, tío. Mira, mira. Mira, mira, Telegram, tío. Que en Telegram tengo 20.000 canales que ponen serie todos los días, 200.000 series, pero como hay tantas, tío, es que no sé cuál ver. Pues búscate esa, la de Sherlock Holmes Seguro que, que está ahí, entre todas. Vamos a ver Ficción. Son películas taquilla palomitas, películas red No es que tengo yo 200 millones de canales de Telegram. Wow, da susto Series, tío. Almacero anime. Este no lo tiene tú, ¿verdad? Este te va a gustar a ti, el canal este. Que hay una, una serie más rara de japonés, tío. Yo ya tengo mi página web de anime. No creo que me vaya a descubrir de nuevo. Hombre, por favor. Snow Pierces. La peli está guay, pero la serie visto dos capítulos y no me. ¿Vale? El del tren que va por. Ah, a sí, lo del. Sí, sí. Que está un invierno nuclear o algo sí, sí, de eso, sí, sí. El rompe nieve. La peli está guay, tío. ¿La peli la has visto? No. Pues la peli está guay, la sale. La peli. la peli del Capitán América, creo. el que hace de Capitán América? La ¿El la actor? No, Flash, Falcon... Chris, Hade, Chris Evans, que es el actor de Capitán América. Cuéntame cómo pasó... Alba... Somos los mejores... padre de familia... Ah, somos la nueva, la nueva... De Disney, de... ¿no? De Disney, sí. Sí, la de... Capi la de... Dos capítulos lleva. De hockey. Sí, de hockey. Ya la quiero ver. ¿eh? Besos al aire... Esta se llama Invencible de Amazon, no es de Netflix, es de Amazon. Invencible spices. Invencible. Puede ser lo que yo te preguntaba, tío. The Walking Dead, por supuesto. Pero bueno, sí, esa he visto cosas de cómics. Tiene buena pinta. Sí. Pues me pondré a verla cuando tenga tiempo. Pero esto para niños no creo que sea, ¿no? Para verla como niña, no, ¿no? No tiene pinta, ¿no? Para jóvenes. Mejor. Que tenga más de 10 años vale. Pequeños detalles Pues vi, tío, la Liga de la Justicia me traga las 4 horas Sí, me gustó Bueno, hombre, mejoró Mejoró un poco, tío de la, <risa> Del bigote, por lo menos le quitaron el bigote a Superman Bien. bien, vaya, se lo quitaron bien. bien. Yo, yo, yo me parece mucho más épica. Para una película de Hombre, épica tampoco. A ver. Las presentaciones de los superhéroes me gustaron más que las anteriores. Bueno, solo vi yo solo llevo tres capítulos, creo, de la película, o dos capítulos. Uh -huh. Que son seis capítulos. Sí, son cuatro horas, tío. Es que es muy larga. Uh -huh. Entonces creo que me queda en el tercer capítulo, en el, uh -huh. en el, en el capítulo de Flash. Tío, pero es que este Batman... No, no me parece Batman, tío. Ah, pues a mí me gusta... tío, tío A mí Ben, B ben Affleck Batman sí, a mí me gusta como actor, tío. Pero no, Batman no, tío. Ahora veremos al Crepuscular eh, este, a ver cómo lo hace. De todos, de todos... Al vampiro mariquita haciendo de Batman, ¿eh? Ha pasado de vampiro mariquita, ¿no? ser el, el señor de, los, de, los, de las noches. De, de todos los actores posibles que hay ahora mismo... Los que han hecho la liga de justicia Son los más frikis que hay O sea, el Ben Affleck y el Henry Y el Harry Calvin, que no me sale el nombre Superman, ¿no? De los más frikis Pero frikis, frikis que hay en Hollywood Superman, sí, Superman Pero Batman, tío, Ben Affleck pero Benafle, Benafle se sabe Batman tiene... Se lo sabrá, vale, que sí, que se le encantará Se construyó hasta una cueva para meterse en el personaje Bien, bien Vamos a ver cómo lo hace el de Crepúsculo Miedo me da, hombre ah, Por lo menos está, está entrenando con Rigas Machado Por lo menos a eso le vamos a dar un, un poquito de oreillo, ¿no? Está entrenando Jiu-Jitsu yo lo he visto y como. Pues Ben Affleck no está entrenando a Jiu Jitsu, tío. ¿Qué clase de Batman no hace Jiu Jitsu? Tío? Pero porque ben Affleck, está, <risas> creo que ben Affleck está interpretando al Batman de, Return, de Dark Knight Return. El ya ese Batman, el de Dark Knight Return, está ya. Ya como. A mí me gusta la interpretación, sí. lo, lo hace bastante bien. Bueno. Pero el problema, tío, el problema no suelen ser los actores Suelen ser los directores Que no tienen ni puta idea de lo que hacen Y cambian los personajes Porque mira, por ejemplo, el mejor spider-man que ha habido Es Tom Hamlet Tom Hamlet Es el verdadero Ese chaval Hacía de, de Peter Parker Y de Spiderman Que eran las películas de Gwen Stacy Y después las peli, las dos pelis Eran malísimas Bueno buen... <coughs> Me ha acabado... Algo ha saltado ahí He cambiado el audio ¿Me escuchas? Yo sí ¿Me escuchas? Sí ¿Me escuchas? Te escucho Pues bueno, tío ¿Cuándo quitaban el estado de alarma? Escucha? Sí, te escucho. ¿Tú a mí no? Te ya? Yo a ti sí. A ver si se lo conecta ahora. Los tenéis todo por Bluetooth, tío. El mío está pinchado, tío. Mis auriculares están pinchados al equipo. ¿No? ahora. Yo sí te oigo. Perdón, que me he perdido, ¿verdad? ¿no? ¿Ahora? Bien, sí, sí. Te escucho perfectamente, Sergio. Ahora bien. Vale. <risa> tampoco estaba diciendo nada nada ah, te estaba preguntando cuando quitaban el estado de alarma qué día exacto ¿No sabes el 9 el 9? De mayo? ¿no? mañana el mayo. En mañana entonces el 9 no de mayo. ah no de mayo falta un mes entonces falta un mes entonces tío falta un mes. 9 no de mayo dice que está puesto que finaliza. A las 5. Yo qué sé, no sé cómo va a cambiar las cosas. Pero... Yo creo que habrán hecho cálculo y habrán dicho para el 9 de mayo, posiblemente tengamos ya vacunado a todos, a los mayores de 65 años. Han pasado la enfermedad a un montón de gente. Y ahora antes, la, ahora, ya no hace falta la segunda dosis, ¿no? De AstraZeneca, ¿no? Y ve cómo son, tío, cómo nos manipulan, ¿eh? Ya no hace falta, no dice ya, ya está bien. Ve igual, ya, con una vez, vale. <ríe> qué ve, tío. Au. Si el COVID, con una vez dicen que basta. Yo qué sé, tío, qué. Qué desastre, de todo. Es un cachondeo, pero así están todos los países, Un cachondeo. Pero es que eso no es excusa, tío. Es que decir, soy un inútil porque todo el mundo es un inútil, pues eso no es consuelo. No, no, no, no. Pues ya está. A no, mí los demás países me dan exactamente igual. Pero en fin. como tener un jefe tonto. Es que todos los jefes son tontos. Pero a mí me importa el jefe que yo tengo que es tonto. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Exacto. Ay, no bueno, es que ah, va con el cargo, ¿no? Pues no, no, va con el cargo, tío. Es que ¿te parece... no. Me parece que somos pollos sin cabeza. un oh, Dos puntos. ¿Qué? Aquí te lo tenías muy callado, eh. Y la raspadilla que la has hecho, Dani. Ahí dándolo todo. Pues bueno, tío, tres minutitos y a ver lo que dura el otro vídeo. Que no sé si habrá muchas luchas o pocas. Bueno, pues la semana que viene podemos ir a la playa algún día, ¿no? Si quitas lo de la mascarilla. ¿Y hace bueno, tío? Vamos a la playita, cogemos algo de color Yo esta semana estoy libre, menos el jueves Estoy libre Estoy libre, después de trabajar Y de, la, y de trabajar en vela y trabajar en la academia ¿Vale? Estoy libre Menos el jueves Yo tengo el lunes clase y el miércoles clase Por el martes nos vemos, entonces ¿No? Nos vamos después de clase a la playa, se hace bueno lo veo, lo veo. Pues ya está. Que un poquito de color, tío, que estaba más moreno. El año pasado por esta fecha, estando confinado. Que ahora. Y sí, bueno, yo, yo te tengo que decir que más de una hora de sol yo no puedo tomar. Sí, vamos a tomar el sol, nos vamos a echar de cerveza. Cerveza Ahí ya está. ¿Qué? Nos vamos a echar de cerveza. Te creo que yo me voy a tirar al sol. Yo ya no tengo edad para eso. <risa> un poquito de sol y nos vamos a la sombrita un ratito y pues sí tío, una hora y diez, lleva una hora y cuarto de transmisión Todavía no sé yo por qué, por qué el móvil me ha hecho dos archivos, tío, solo, ¿eh? Y si dijera que, por ejemplo, 4 gigas, 4 gigas ya empieza Pero es que tiene el vídeo tenía 6 gigas y pico, era que no era un número redondo, tío, ¿sabes? Lo cortó ahí porque le dio la gana Pero que lo ha cortado, ¿ya? Sí, se corta solo pero sigue como, como en dos partes. Me quedan 30 segundos. ¿Ve? pescadito, pero no me ha dicho que pescadito, es ¿eh, tío. ¡Ay, cortó! Voy a buscarlo no, a rápido. Loco. A lo mejor no, a lo mejor una ensalada y ya está. Ah, que no te la haces tú, que te la hace tu amigo, tu compañero. Claro. ¡Oh, veas, tío! A ver, a ver si es esta. es esta? Se ha cortado ahí en el... Se ha cortado. No, este es el mismo. Este no es. Esta es la misma clase. Va a ser... Este, a ver este. Estamos. Esta es, sí. vale. Dos minutos, ¿vale? <ríe> dos minutos. Dos minutos, Macro, clase, no, dos minutos ya lo que quedaba de clase. Cuando ha hecho el corte el, el móvil. Me acaba pronto. Tuviste te hacer la cenita y todo, tío. Qué bien. Pescadito, mm, pues sí, tío, ya está. <risa> Hay que ver la chiminada del móvil, no que me corta. Pues bueno, pues ya está. Pues listo, tío. Entonces ahí vendrá el martes, ¿no? O el lunes también. Sí, ¿Sí? vale. Ya está, tío me He echado un ratito ¡Qué sueño! Cojo la neverita de... Vamos a ver qué día hace el lunes Porque no. hoy me voy yo a la playa Porque ayer hice un día del carajo que no podía, claro Digo, hoy que puedo, me voy Y no veas el día que he hecho Tío, vaya es más raro hombre estamos en abrir así que también nosotros tenemos una cana Uy, <risa> tiempo sí de todas formas no hubiera ido con el tema este de la mascarilla ve ahí eh? para qué me multen con la suerte que tengo me multan a mí nada más seguro pues bueno chicos pues ya está Lo cortamos aquí no Estamos aquí, yo que la clase está muy bien, la verdad Pues ya hasta ahí se deja, se queda yo Espero que se quede grabada, porque no veo los problemas que tuve con la última que Tuve que subirlo tres veces Que tío, que lo subí tres veces y no se quedaba, tío No había forma Así que espero que esta se quede Si no, pues nada, la subiría otra vez, pero ya sin vídeo Sin, sin cámara Pues ya está chicos, a descansar Nos vemos mañana, hay que entrenar ¿Vale? Venga